Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco enormemente. No, la invitación, muchas gracias. Por favor, regálanos tu nombre y la asociación que representas. Claro, mi nombre es Diana María Marroquín Cavazos uh -huh. y represento a un grupo de familias eh, sí. que estamos constituidas legalmente. Sí. La asociación se llama Cúrame AC y es Cúrame. la atrofia muscular espinal en México. Okay. ¿Tienes el dato de cuándo se constituyó como asociación? Claro, eh, nos constituimos legalmente en junio del 2017. Okay. Somos una asociación joven. Pero eh, entiendo luchar... que desde antes ya hacías el trabajo, no como asociación Empe... constituida, sino de manera diferente. Claro, digo, yo he, he participado en diferentes voluntariados. Al empezarnos a unir eh, como, como familias, con un mismo fin, eh, que, el, que el primero fue, eh, pues, eh, al, al empezar a, sa a salir tratamientos, decidimos unirnos, unirnos todos eh, para, pues, para buscarlo, ¿no? Para llegar a ese fin. Me da mucho gusto. Gracias. ¿Cuál es el universo de pacientes al que ustedes abocan sus esfuerzos? Sí, ahorita estamos trabajando eh, vía redes sociales, benditas redes sociales, en... Eh, todo México, estamos hablando desde, o sea, todos los, los estados de la República, ahorita somos más de 120 familias, eh, sabemos que hay muchas más, eh, la verdad es que mm, ese es el, nuestro mayor trabajo, empezar a llegar eh, a todos los, los puntos, porque sabemos que, que hay una segmentación ahí, eh, al, al tener unas redes sociales y el encontrarnos pero necesitamos llegar a todos los centros de salud de todo el país porque creo que no, no nada más somos 100, 200 familias. Debemos de ser el doble o el triple de familias. Sin duda. ¿Y los pacientes a los que atienden siempre son con este padecimiento que me acabas de contar? Sí. Tenemos un grupo abierto, una fanpage, donde puede llegar todo tipo de, de, de persona interesada en, en información, en apoyo. Y tenemos otro grupo cerrado totalmente exclusivo para familias en México. Han querido acceder familias de otros, de otros países, eh, proveedores. La verdad es que queremos saber punto por punto quiénes son y de dónde son. Entonces, lo hemos, lo hemos querido tener bastante recelo en esto para poder, para poder saber quiénes son y no, no tener cantidad, sino calidad. Muy bien. Por favor, regálame una breve semblanza de tu asociación. Sí, pues eh, somos un grupo de familias que, que al no tener en, dentro del sistema de salud un apoyo, la verdad es que llevas a tu hijo y pues rehabilitación, terapia física y vayas a su casa y ahí se te terminó todo. Entonces eh, decidimos... Eh, hacer algo más. Nos subimos acá en el, en el norte del país, ahorita ya tenemos pues representación en, en, los, diferentes, en los diferentes estados eh, para, para difundir más esto. A nosotros se nos cayó el, el, el cielo, el mundo encima cuando nos enteramos que es una enfermedad rara y que no había nada que darles Entonces decidimos eh, unirnos y empezar a hacer algo. Algo, llámese, eh, ahorita empezar a hacer incidencia política, también es otro de nuestros fines, porque esto tiene que llegar también eh, al, al gobierno. Dentro de la Constitución está eh, que tenemos derecho a la salud, nuestros hijos tienen derecho a la salud. Eh, el, el, la, la atrofia muscular espinal es la número uno en, mon, en mortandad en niños menores de dos años. Perdón. Sí. Entonces, salud. Es bastante grave esta situación porque hay muchos niños que nacen y no son diagnosticados. Número dos, las familias no saben que es un padecimiento genético y vuelven a reincidir, o sea, en, en, en volver a tener un segundo, un tercero de familia eh, con discapacidad. Entonces, toda esta información es nuestra, pues nuestra labor. Nosotros no cobramos, somos papás. Entonces, toda aquella persona eh, que, nos, que nos llega eh, o, que, o que tiene esta, eh, pues estas dudas, porque se nos llegan las cabezas de dudas, eh, la verdad es que tratamos dentro de nuestra experiencia, que no somos médicos, en encaminar Mi hijo tiene 19 años y la verdad es que yo lo que les comento, a mí me hubiera gustado que una, una, una mamá, un papá hubiera hablado conmigo y darme otro tipo de panorama. Porque dentro, dentro de esto, de, de que es una situación pues, difícil, hay que sacar, ser optimistas, porque nuestros hijos no están afectados cognitivamente. Ellos no pueden caminar, hay una discapacidad motriz, pero de nuestra actitud es la actitud que, que ellos van a tener ante la vida tenemos eh, con, con atrofia muscular espinal en, en todo el mundo, en, en el país, gente que trabaja y que sale adelante. Entonces, esto es lo que tenemos que eh, poner en cada una de las, de las cabecitas de, de, de los papás en, en México, que son personas que, son produ que pueden ser productivas para, para el país y luchar también por, por sus objetivos, por sus metas. Entonces, está, está en, nuestra, en nuestra labor empoderar, a esas familias que llegan a un sistema de salud y donde vaya para su casa, no hay nada que dar. Sí hay mucho que dar dentro de las instituciones de salud. Entonces, por eso estamos luchando, David, eh, por, por estar dentro del listado de enfermedades raras que no estamos, eh, estar en ese registro. Número dos, si estuviéramos también en un tamiz neonatal, que se pudiera, como en otros países, estar dentro de un tamiz de una tal, cuántas vidas salvaríamos y, y cambiarles y, y darles una mejor calidad de vida. En, se pierden muchos, muchos meses y hasta años en diagnosticar, porque los doctores nos dicen. Que son flojitos y que son flojitos y que son flojitos. Y la verdad es que hay mucho por hacer dentro de, de, de, los, de los sistemas de salud que tenemos, tan diversificados en el país. Te, te entiendo perfectamente. Yo, yo conozco el tema de tu niño, tu hijo, tu joven. Ajá, gracias. ¿Tienes más hijos? Sí, tengo un segundo hijo. Tengo un segundo hijo. Eh, la verdad es que las, las probabilidades de, de, de, de esta enfermedad son bastante altas. Eh, la verdad es que yo me embaracé muy pronto. Mi hijo es portador, más eh, el que sea portador no, no quiere decir que se vaya a desarrollar la enfermedad. No es portador. Pero tenemos, tenemos una alta incidencia dentro de las enfermedades raras, uno de cada 50 en, el, en, el, en la calle que, que, que se case con mi hijo y que procreen. Tiene un 25% de probabilidades, entonces es sí. bastante alta. Yo soy portador de la enfermedad de Bocher la que tienen mis hijos. Sí, sí, sí. No represento ni los síntomas ni la enfermedad como tal, pero, uh -huh. pero soy portador y ese es un tema que claro. eh, las eh, genetistas y los genetistas deberían de tomar con mayor atención para su difusión. Estamos trabajando fuerte, muy fuerte en el tema de tamizaje neonatal, muy fuerte en el Congreso de la Unión. Y estamos trabajando también muy fuerte en terapias en casa y estamos trabajando muy fuerte también en derechos específicos que han sido obviados, que han sido olvidados y que ya no pueden seguir más en ese tema. Eh, aquí en México tú sabes que hay que hacer las cosas a huevo porque los eh, funcionarios de la República nada más dicen que van a hacer, pero no dicen cuándo. Entonces hay que estar empujando todo el tiempo, todo es el correcto, tiempo, todo el tiempo. Es correcto. Evidentemente ellos no tienen la urgencia que tenemos nosotros y por eso... Lo hacen ahí cuando pueden. Es, es todos los días a todas horas. Ok. Has hecho un trabajo que a mí me parece muy destacado. Tengo el gusto de conocerte personalmente y desde el día que tuve la oportunidad de saludarte, me percaté que eres una mujer echada para adelante y eso a mí me entusiasma mucho porque tú no tienes una idea de cuántas personas he conocido que según esto iban a trabajar por sus pacientes en una asociación y en verdad no hicieron nada, se rajaron. Y no solo se rajaron, sino que dejaron el trabajo a la mitad. Hay quien sí lo hace, es tu caso, quien Mira. sí es determinado. Yo Mira. soy de las personas que piensa, si decimos que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Si me comprometo algo, lo voy a cumplir. Y si eso sirve para ayudar a las personas que lo necesitan, lo voy a hacer con mucho gusto. Sé de tu trabajo, sé de tu empeño. Por favor, Mira. Dinos cuál es el logro más importante que tú consideras haber alcanzado con tu asociación hasta este momento. David, eh, agradecemos mucho tu apoyo porque estamos muy agradecidos. Eh, por la, el objetivo que nos juntamos, las familias aquí en México, fue para traer el único tratamiento que había hasta ese momento en el mundo. Ese fue nuestro objetivo y lo logramos gracias a FEMEXER, o sea, Soy muy sincera, gracias a FEMEXER y darme, eh, darme ese espacio, porque realmente fue tocar muchas puertas para poder que se diera eh, el tratamiento aquí en México que tuviera la representación, que tuviera la comercialización. Desgraciadamente no llega a todo el sector o no llega a toda la las familias, porque no tienen posibilidad, eh, la, la investigación en estos rubros, en, en, en los medicamentos huérfanos, suele ser muy, muy cara porque gastan en mucha, en, en mucha investigación por muchos años. Mi hijo la, la obtuvo a los 18 años eh, por un esquema de gastos médicos mayores, pero creemos y estamos seguros que luchando esto puede llegar a, a, al, al, al, a, la, a la demás población donde todos los días mueren niños. El día de hoy muere Javiercito en Culiacán y no sabes qué duro es. Todavía no puedo darle el pésame a la familia, pero, pero es un dolor tan grande porque es una labor titánica de, las mismas, de los mismos padres porque son cuidadores, cuidadores totalmente. Es eh, dentro de, de, de la severidad de esta, de esta enfermedad, los tipo, los tipo 1, están postrados en una cama, bajo un respirador artificial. Si nosotros, a ese niño, o sea, las evidencias están, si a ese niño, cuando fue diagnosticado, a los seis, a los ocho meses, le empezamos a dar un medicamento, ahorita hay evidencias donde ese niño de nueve, de diez años, ahorita ya pueden dar hasta en un triciclo o en una bicicleta. Nada más, nada más hay que pensar y dimensionar. Entonces, uh -huh. en nosotros, el luchar, uh -huh. traer un tratamiento, el, el, el, el que haya representatividad en México. un tantito. ¿Sí? Celica. Discúlpame, por favor, es no que estaban preocupes. tocando. Sí, no te preocupes. Solamente en cinco países de Latinoamérica tiene representatividad este primer medicamento. Vendrán otros más. Hay un timeline eh, de, de diferentes compuestos, de diferentes moléculas, que han estado trabajando. Para nosotros ha sido un gran logro el tener esperanza en darle infusión a un, a un niño, a un bebé, donde le podemos cambiar la vida, salvar la vida. Entonces, sí es un medicamento, no está al, al, al alcance de todos, pero creemos que haciendo lo correcto, tocando puertas, insistir, insistir, insistir, para que se logre. Te, no tengo ninguna duda que lo vas a lograr tú y la gente que está contigo. No tengo ninguna duda. Yo repito lo que observé en ti el día que tuve oportunidad de conocerte fue que eres decidida, determinada y vas a alcanzar tus objetivos. Evidentemente necesitas que quien está haciendo equipo contigo haga lo propio. Porque a veces, a veces el presidente o presidenta de una asociación tiene que cargar con una muy pesada losa. Hay que poner a trabajar a todos para que suceda lo que debe de suceder. Bien, Yo estoy seguro que tú lo vas a conseguir gracias, eh, más temprano que tarde. Eso, eso me queda muy claro. Muchas gracias. De, de todo lo que ha sido. Ah, y te agradezco. Lo, lo, lo que hice, que referiste al principio de tu comentario, lo hice porque es mi obligación ser lógico con los esfuerzos de todos. Yo sé lo que se siente que tu hijo esté enfermo. Yo sé lo que se siente que tu hijo o que tu hija esté en una condición difícil y por eso seguramente tú estás clara, tú, seguro lo recuerdas, te dije, sí, con gusto, sí, ahí estoy, sí, lo vamos a hacer, sí, y te voy a llevar con quien lo va a decidir y con quien lo va a hacer posible. Y ahí estuvimos. Y estuvimos. ahí estuvimos, me consta. Ok, eh, tú tienes una tarea muy larga, ya la tienes desde hace años y la vas a seguir teniendo, eh, afortunada o desafortunadamente, la vas a seguir teniendo. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la que tú consideras como ejercicio o tarea que está pendiente y que es impostergable su realización? Sí, como te comentaba, para nosotros es bien importante. Eh, está un, un registro de enfermedades raras que se quedó en stand-by, está en pausa, que tenemos que reactivar y que insistir en que esto se reactive. Porque en lo que va de este sexenio, en el año ocho meses no han tenido ni una sola sesión que trate sobre las enfermedades raras. Están ahí y esto es, es preocupante porque te digo, todos los días mueren niños con esta condición. Entonces, para nosotros es primordial estar en ese registro. Número dos, eh, que todos los centros del país, o sea, que todos eh, todo aquel doctor de primer contacto tenga en mente que hay una atrofia muscular espinal. Sí, para nosotros es muy importante que en cada centro de salud haya una persona capacitada y que sepa qué síntomas para diagnosticar a tiempo y que no estas familias estén divagando en uno dos años, que suele suceder en esto y se pierde tiempo y esfuerzo. Y número tres, eh, pues que los tratamientos que estén en ese momento sean accesibles, como dice la, pues la, la ley que sea accesible a la población y, y, y salven vidas. En muchos países, eh, con menor presupuesto que el nuestro, lo están tomando. Tenemos Entonces, un ejemplo, Argentina, Argentina sí, simplemente. Sí, nosotros hemos observado que esto que tú estás diciendo es una constante. Hemos, hemos hecho posible que algunos medicamentos lleguen para enfermos con padecimientos raros, aun cuando su enfermedad no está bajo registro actualmente. Okay. Hemos logrado eso porque decimos, bueno, eh, mientras está en registro, que, que debe de estar, pues lo principal es darle el medicamento que ya existe, porque la paradoja nacional es, ya existe, ya hay, pero a usted no se lo podemos dar. Y eso es increíblemente ilógico, increíblemente injusto y absolutamente fuera de todo contexto. He saludado al presidente de la República actual tres veces en aeropuertos. Uh -huh. Las tres veces lo he abordado para hablarle de los enfermos. Yo no tengo ninguna duda ninguna duda, Diana, que eh, algunas personas en el gobierno de la República actual tienen buena intención. Lo que no tienen es conocimiento. Lo que no tienen es experiencia en el tema. Les tienes que decir prácticamente lo que tienen que hacer. Eso se los tienes que decir. A veces escucho a algunos senadores, senadoras y diputados que dicen, eh, eh, ya estamos, eh, ahora sí, trabajando sobre las enfermedades raras. Eh, están pendejos. Hace 23 años se trabaja sobre enfermedades raras hace 20 años trajimos los medicamentos para los lisosomales para algunos de cáncer para algunos de algunos padecimientos muy difíciles y algunos ilusos creen que hoy ya se está hablando de las enfermedades raras cuando tenemos 23 años de hacer esto es correcto Pero tenemos que trabajar para que la gente entienda que hay dos procesos que no pueden ser desvinculados de nuestro esfuerzo uno la obligatoriedad que tiene el estado para cumplir con esa que es su función y obligación y dos que los pacientes conozcamos nuestros derechos, porque si no, los perdemos. Si no ejercemos un derecho, pues mientras menos le obliguemos al gobierno, más feliz está el gobierno. Cuando le ponemos la obligatoriedad ahí encima como una responsabilidad de la que no se puede hacer pato, pues entonces ya vemos que se empieza a trabajar en esos temas. Estamos haciendo un trabajo importante ahora mismo con eh, algunos legisladores que evidentemente por todo este tema de la pandemia, están eh, ralentizados, pero ya te informaré con toda puntualidad de qué es lo que se logró y cómo se logró. Independientemente de ello, yo sé que entre estas preocupaciones que tú tienes y los trabajos que ejecutas ocupándote de ellos, hay algo, estoy seguro, que te preocupa de la situación actual más que cualquier otra cosa. ¿Qué es ese algo que te preocupa de la situación actual que no te deja dormir a veces? Sí, eh, pues sabemos cómo están ahorita los, los centros de salud eh, más en el, en el sur que acá, que acá en el norte, pero es eh, la atención la atención y la gran eh, el gran nivel de contagio donde nuestros chicos pues no pueden ir ahorita al hospital, ¿por qué? Porque hay un grave riesgo en estos centros covid en estos en estos centros, entonces. Eh, tienen que estar posponiendo sus, uh, sus consultas, sus terapias, entonces sí hay un gran de, debilitamiento. Eh, yo sí quiero hacer un llamado y quiero hacer eh, pues, eh, los movimientos pertinentes, todos esos respiradores que están utilizando ahorita para, para atacar el COVID, eh, yo quiero hacer pues, un, un rastreo de todo esto porque nuestros chicos... Eh, han sido hasta amenazados en quitarles respiradores dentro del, del extinto seguro popular y donde nosotros teníamos que ir a pelear al, al seguro popular porque ante, una, ante el cumplimiento de una edad específica les quitaban esos respiradores. Yo no más quiero preguntarme: todos esos respiradores, ¿a dónde se van a dar? ¿Dónde van a estar? Porque mis pacientes están a veces hasta cinco años enclaustrados en un hospital con un respirador de ese tipo donde no pueden salir, donde no pueden prestárselos para hacer su vida en su casa, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy muy preocupada en este sentido en que no sabemos hasta dónde se vaya a alargar, cuánto se van a debilitar nuestros chicos por no poder ir a esos, a esos centros, a darle un seguimiento, a encontrar un diagnóstico por esta, por esta problemática. No hemos tenido eh, llamadas puntuales eh, sobre, la, sobre la gravedad eh, o que haya habido alguna, algún, algún pacientito infectado. Sí dijimos claramente, son un grupo vulnerable muy importante de la población. Eh, el principal problema viene siendo el respiratorio neumónico. El, el problema entonces nos tendríamos, o sea, con esa debilidad tan grande, somos el... Somos ahora sí que, que blanco para el COVID. Entonces, sí, sí dimos un llamado a que se mantuvieran en casa, pero te digo, si esto se alarga, a mí me preocupa mucho el debilitamiento, las faltas de diagnósticos, que se alarguen mucho más y que no puedan encontrar el, el, el nombre a esto, ¿verdad? Estamos trabajando muy fuerte por terapias en casa, muy, muy fuerte. Creo que estamos a punto, a punto ya. Eh, se lanzó el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, tenemos también un documento en la OEA y en la Organización Panamericana de la Salud. También tenemos uno en la ONU y unos que están siendo cabildeados desde la Secretaría de Salud y desde el Consejo de Salud General por nosotros. Entonces, estoy cierto que esta paradoja que quédate en casa, pero si eres un enfermo de estos, pues tienes que ir al hospital, pues es una estupidez. Quédate en casa es para, para quedarse realmente en casa y sobre todo los grupos vulnerables como el tuyo, como el de nosotros, uh -huh. pues tienen que permanecer en su casa. Entonces, estamos buscando que, se, eh, que sea razonable el tema de a quién se le da terapia en casa, quién es indispensable que tenga su terapia en casa por la condición que guarda de comorbilidad con otras enfermedades, que lo pueden emproblemar. emproblemar perdón. Bueno, ok. Diana, hasta este punto te he hecho una serie de preguntas que ha sido tan amable en contestarme. Pero, por favor, tenemos cinco minutos que nos restan y quisiera preguntarte, ¿Qué no te he preguntado que a ti te gustaría comentar para quien nos va a escuchar y oír a través de esta entrevista? Pues eh, la unión de todas estas asociaciones que luchamos por un, por un bien común que son nuestros hijos. Eh, a mí me gustaría volver eh, a retomar todo esto y ir y presionar como un todo. Digo, yo sé que vas a mandar y que vas a hacer todo este tipo de voces que estamos haciendo cada uno de nosotros, eh, todos en conjunto, sin divisiones, luchar por cada uno de nuestros objetivos, que es la enfermedad rara en México. Eso es lo que me gustaría. Estoy absolutamente de acuerdo y, y además, en algún punto lo vamos a tener que hacer. Utilizaste una expresión eh, eh, hace un momentito que decías, eh, hagámoslo juntos, este, no, no, Limemos las diferencias y hagámoslo. Hace tiempo, hace tiempo Diana, que yo eh, ya no me preocupo por las diferencias porque ni siquiera les hago caso. Yo hago mi trabajo porque eso es lo que tengo que hacer. A veces escucho tal cantidad de estupideces desde el gobierno, desde asociaciones de pacientes, desde, desde médicos que digo, por Dios, no tienen una idea. Tú tienes una idea muy clara de lo que le pasa a tu hijo y tienes una idea muy clara de tu trabajo. Yo tengo una idea muy clara de lo que tengo que hacer desde hace 24 años. Entonces, de repente vienen personas que creen que porque hace un año están haciendo algo, o dos años, ya, ya entendieron el proceso. El proceso, ¿sabes con qué tiene que ver, Diana? Con constancia, con determinación, con pasión, con entrega, con amor. Los legisladores terminan su ciclo y se van. Los funcionarios terminan su ciclo y se van. Tú vas a ser siempre la mamá de tu muchacho. Sí, siempre. Hasta, hasta el día en que tú tengas... El último, La última gota en tu torrente sanguíneo eres mamá de ese muchacho al que tienes que cuidar. Yo soy papá de dos muchachos a los que hasta el día que me muera tengo que estar atendiendo. La razón es muy sencilla. Los amamos. Y eso no lo va a poder entender nunca un funcionario de la República que no tenga un, un problema como estos. Es absolutamente increíble pensar que puedan llegar a tener esa sensibilidad. Pero lo que sí podemos hacer es obligarlos a que hagan su trabajo. Mira. Cuando los legisladores te dicen que están haciendo, bueno, puta madre, ese es su trabajo, esa es su obligación. No están haciendo algo por lo que tengamos que echarles porras. Esa es su obligación. Para eso se les escogió. O algunos ni se les escogió, son plurinominales. Pero ese es el trabajo que tienen que hacer. O sea, tú que estás atendiendo a otros que no son tus hijos, pero que tienen ningún problema, tú sí estás haciendo eso porque quieres y porque te nace. No es tu obligación. Tú te la agenciaste y la cumples con todo esfuerzo y cariño. Ellos no están haciéndonos un favor, ni los legisladores, ni los médicos, ni los funcionarios. Esos hacen su trabajo. La otra vez me dijo el secretario de salud actual, vamos a ver cómo podemos ayudar. Y le dije, no, no, no, no, no, no no me digas que vas a ver cómo quieres ayudar. Haz tu trabajo. Si tú haces tu trabajo, yo hago el mío y todos hacen el suyo y vamos para adelante. Pero si me dices saber en qué puedes ayudar, no te estoy solicitando que me ayudes. Te estoy exigiendo que hagas tu trabajo, que es diferente. Te exijo que hagas tu trabajo. Me vale madre que seas secretario de salud. Eres un funcionario de la República, un burócrata. Tienes que hacer tu trabajo. Evidentemente no les gusta que los trates así, pero se lo merecen en muchas ocasiones, porque no son duques, ni príncipes, ni marqueses, ni nada de eso. Son personas que están. Ahí para hacer su trabajo, porque para eso se les paga. Yo te agradezco a ti, tu tiempo. Gracias, David. Agradezco que tu hijo tu familia te hayan dado la oportunidad de atender esto. Agradezco tu generosidad en tus respuestas, tu amabilidad en tus comentarios, pero más que otra cosa, agradezco que hayas puesto atención a esta intención de tener una entrevista. Tú, junto con otros setenta y tantos presidentes de asociaciones, van a estar en un documento muy robusto que esperamos haga lo que tiene que hacer porque me voy a encargar de que así sea. Y tú sabes que cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Es y correcto. Lo voy a hacer. Te <risas> Yo te agradezco todo, pero sobre todo tu amabilidad. Un abrazo muy cariñoso para tu familia, uno Gracias. muy especial para tu muchacho que sé que está muy esforzado siempre. Gracias. Y a ti, como siempre, como la primera vez que te conocí, te digo... Me, me, me encanta tu actitud porque eres una mujer de las que se necesitan en México. Gracias. Muchas gracias, Diana. No, hombre, gracias a ti y a seguir perseverando, porque esto no es quedarnos en pausa y esperar a que lleguen las cosas. Hay que buscarlas y hacer que las cosas sucedan. Entonces, Seguro. Eso es bien importante. Eh, por Seguro. favor, a ti y a tu familia, un abrazo fuerte y muchas gracias por este, por este espacio y, y permitirme dar voz a todas estas Cientos de familias que seguramente están en México y que están sufriendo ante, ante esta situación, que nos desvela y que nos lleva cada día a ser mejores. Muchas gracias, Muchísimas. Diana. Estoy muy bien, ¿eh? Un segundo, apago, la, apago la, <risa> la, la entrevista de mi lado. Haz claro. lo mismo. Te mando un abrazo muy cariñoso y respetuoso. Cuídate Muchísimas. mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.